Muchísimas gracias a Educarret por invitarme a esta noche. Es muy, muy bacán el trabajo que hace la Fundación Telefónica de Educarret en particular eh, con educación, llevándole nuevas ideas y llevándole perspectivas distintas a esas personas que están en la frontera de las nuevas ideas que son los maestros de, de colegio y de escuela en todo el Perú. Entonces, gracias por eso. Mi nombre es Miguel Monachimo, yo soy abogado, eh, yo soy director y trabajo en la organización Hiperderecho. Probablemente nadie conoce Hiperderecho acá, pero no se preocupen, les voy a contar. Hiperderecho es una organización sin fines de lucro eh, que trabaja, que está fundada sobre la idea de que la tecnología, no importa cómo esté plasmada este, esta tecnología, puede ser una herramienta de liberación social, puede ser una herramienta de transformación de las personas y de las sociedades en general. Y Hiperderecho trabaja para lograr que esta Tecnología continúe siendo, eh, continúe teniendo ese potencial liberador. Y nosotros trabajamos a lo largo de tres líneas de trabajo hacemos incidencia, lo que significa que constantemente vamos al Congreso, vamos a los ministerios a preocuparnos por qué están diciendo las leyes que se están discutiendo, las normas, las decisiones que se están tomando sobre tecnología eh, hacemos activismo, lo que significa que venimos a sitios como este, vamos a dar charlas en universidades, en, en, en todo tipo de sitios eh, conversando con la gente sobre sus derechos en internet, eh, llamándoles la atención sobre potenciales riesgos que estos pueden estar, eh, eh, a los que estos pueden estar expuestos, y también desarrollamos tecnología, porque creemos que es la cúspide de la pirámide de nuestro postulado que es decir, no solamente la gente tiene derechos, no solamente esos derechos tienen que realmente ser efectivos y tienen que reconocer nuestra realidad sino que además eh, esos derechos pueden ser acelerados y pueden ser mejorados por el uso de la tecnología. Entonces desarrollamos tecnología tenemos aplicaciones web eh, hacemos investigación en tecnología que lo que hacen es eh, demuestran cómo la tecnología puede ser un instrumento de ejercicio de derechos eh, los invito a que visiten nuestra página web, tenemos un blog donde constantemente publicamos cosas, pero de todas estas cosas que hacemos, hoy les he venido a hablar en particular de ciudadanía digital. Que es algo de lo que hablamos poco, pero yo creo que es el sustrato de mucho de, de lo que trabajamos. ¿no? Y es imposible no hablar de ciudadanía digital, acá ya parezco profesor de universidad, eh, sin empezar a hablar de que es ciudadanos. ¿no? Esto, y obviamente yo no soy ni urbanista, ni sociólogo, ni nada, pero me interesa... Que sigamos esta lógica de pensamiento sobre qué es ciudadano, y si qué distingue un ciudadano de otro, de otro tipo de sujeto. Eh, uno no necesariamente es ciudadano por el nacimiento. Yo soy ciudadano de esta ciudad, por ejemplo, pero yo no nací aquí, yo nací en Trujillo. Eh, uno no es ciudadano por eh, residencia, eh, no necesariamente, alguien puede, residir en, alguien puede residir en San Juan de Miraflores y puede eh, disfrutar de los espacios públicos en Los Olivos, eh, disfrutarlo como si fuera un ciudadano. En uno no es ciudadano en términos de un título de propiedad, porque la mayoría de nosotros ni siquiera tiene un título de propiedad que nos ate a, a uno de los sitios de donde nos consideramos ciudadanos. Yo creo que en el fondo, lo que nos hace ciudadanos es un interés. Un interés no en el sentido de un interés material, no en el sentido de un interés de un préstamo, sino en términos de una conexión, de una relación. Es algo que, de una u otra manera, lo que pase en este entorno nos afecta, nos vincula, ¿no? Eh, y en un, como ciudadanos podemos disfrutar de los espacios públicos que tiene una ciudad, eh, podemos disfrutar de los espacios privados que tiene una ciudad, tenemos nuestras casas, nuestros departamentos. Eh. Finalmente, lo que, lo que nos vincula a, a la ciudad como ciudadanos es el, eh, este entorno, no hay, hay esta multiplicidad de lugares y espacios en los que nos desarrollamos, eh, en los que nos convertimos en personas, en los que trabajamos, en los que disfrutamos de nuestro tiempo libre, ya sea para bien o para mal, para quien disfruta su tiempo libre de esta manera manera. Eh, entonces eso, ciudadanos, eh, cuando pensamos en ciudadanos en el espacio digital, yo creo que nuevamente hay un error de concepto cuando la gente piensa en lo digital y piensa en esta nube gigante que anda dando vueltas, que es esta paradoja futurista, esta, esta metáfora futurista de la Matrix. Yo creo que realmente cuando uno de, piensa en lo digital, lo que de, la imagen que debería tenernos no es esto, no es esta visualización del internet, sino es la imagen de personas. Porque finalmente el entorno digital, esa ciudad eh, que es el espacio digital, está compuesta de personas. De personas usando dispositivos de todo tipo, eh, de personas como nosotros. ¿no? Que, que Construimos este, este tejido, construimos las calles, construimos eh, los espacios públicos y privados. ¿no? Eh, finalmente, lo digital es este espacio compartido, de lo cual todos somos ciudadanos. ¿no? Eh, a veces son espacios públicos, como las redes sociales, eh, a veces hay usos públicos de esos espacios públicos, como por ejemplo una petición hacia el ministerio o a una autoridad para cambiar algo. Pero a veces también hay usos privados, y estoy seguro que todos hacemos usos privados de, de este entorno digital, ¿no? cuando hacemos videollamadas, o cuando lo usamos para reírnos con nuestros amigos, etc. Entonces, esa es la, la, la idea principal es esa. ¿no? O sea, nosotros somos ciudadanos de esta ciudad que se llama lo digital, eh, no porque tengamos un aparato, no porque sepamos usarlo, no porque tengamos dinero no tengamos dinero, no porque sepamos eh, inglés o español, sino porque hay un vínculo y un interés en nos, eh, que nos une a este espacio. ¿no? Eh, entonces, hoy les quiero presentar tres ideas sobre qué significa esto. Qué, o sea, tres formas de aterrizar la idea de ciudadanía digital. Eh, la primera es que, eh, al ser ciudadanos digitales, asumimos lo digital como un espacio de ejercicio de derechos. Eh, que es algo que mucha gente no, no tiene tan claro. Mucha gente piensa que nosotros cuando compramos un celular, o cuando compramos una computadora, o nos hacemos miembros de una red social, somos simplemente usuarios. Nos une un vínculo contractual con estas empresas. Pero lo cierto es que también no dejamos de ser ciudadanos, no dejamos de tener derechos fundamentales, no dejamos de tener eh, eh, libertades. Y empezar a entender Internet como un espacio de, un ejer de ejercicio de derechos es poderosísimo en términos eh, de que, por ejemplo, eh, tu derecho a la privacidad, que existe en el mundo analógico, se porta al mundo digital. Si alguien eh, te discrimina en Internet, probablemente está violando tu, el derecho a la no discriminación que tienes en el mundo analógico. ¿no? O sea, ent entender Internet como un, como un espacio de ejercicio de derechos suena fácil de decir, pero es muy difícil eh, de, de, de de entender en la práctica, y nosotros como organización lo vemos todo el tiempo, cuando vemos nuevos proyectos de ley que intentan regular el uso de drones o el uso de aplicaciones para pedir comida, etc. Y a menudo se lo hacen porque piensan que Internet es un espacio en donde no funciona la ley, pero lo cierto es que Internet es un espacio donde ya funciona la ley y siempre ha funcionado la ley, eh, simplemente es necesario traducirla y hacerla, hacerla funcionar mejor, ¿no? hacerla, aplicarla. La segunda idea es que, no solamente Internet es un espacio de ejercicio de derechos, sino que nosotros como ciudadanos en este espacio digital somos constituyentes de poder, constituyentes en el sentido más político posible. Es decir, estas empresas, estos, estos, estos, estos eh, conglomerados comerciales de los cuales nosotros usamos... Eh, tienen ese poder gracias a nosotros, porque nosotros hemos votado con nuestros pies y nos hemos hecho miembros de cierta red social, preferimos un servicio versus el otro, y al mismo tiempo ellos dependen de nosotros. Esto es algo que, que quizás en el mundo digital es más evidente que en cualquier otro espacio, aunque parezca mentira. Eh, no es las grandes empresas versus los pequeños usuarios, es las grandes empresas versus los usuarios, y a las empresas les interesa muchísimo que los usuarios estén satisfechos y estén contentos con su servicio. Eh, basta con mirar las noticias de los últimos tres o cuatro años para que ustedes se den cuenta que probablemente los elementos de competencia más importantes que tienen las, em las grandes empresas de tecnología no son eh, maximizar eficiencias para incre incrementar ganancias, son apelar a, ese, a, es, a, a, a eso que, que motiva al usuario, que puede ser la privacidad, que puede ser eh, el uso gratuito de, de ciertas cosas, la conveniencia, el ahorro de tiempo. Entonces, eh, el, el, la segunda idea es esa. no La segunda idea es que nosotros somos constituyentes de poder en este nuevo espacio. Eh, de la misma manera en la que somos constituyentes de poder de nuestros representantes políticos, eh, de, de cierta manera nosotros también tenemos un poder aquí. ¿no? Y finalmente, la tercera idea eh, que adelantaba era que deberíamos dejar de pensarnos como consumidores de este nuevo espacio. Es decir, no solo somos consumidores de eh, productos tecnológicos eh, y, de, y en el entorno digital, somos ciudadanos en este entorno digital. ¿no? Lo que significa que tenemos eh, derechos, tenemos deberes, eh, tenemos libertades, tenemos potestades, podemos eh, ir a una corte de derecho y pedir que algo se nos resuelva... Eh, tenemos derecho a que se nos respeten todos nuestros derechos, que se respetarían en, en el mundo analógico. Y en hiperderecho eh, nos hemos demorado un, un toque en llegar a esta, a esta gran tesis, eh, porque empezamos trabajando primero en, en derechos aislados, etc. Y nos dimos cuenta en algún momento que cuando íbamos y nos aproximábamos a una persona y le decíamos, oye, esta ley está a punto de bloquear tu conexión a internet, eh, de filtrarla. Eh, teníamos que primero explicarle a las personas que ellos tenían derecho a tener una conexión a internet sin filtro. Entonces, eh, se nos ocurrió hacer un decálogo, que se llama, es este proyecto que presentamos el año pasado, que se llama 10 derechos digitales que todo peruano debe defender. Y lo que hicimos fue barrer toda la legislación nacional y encontrar los 10 derechos más importantes que tiene cualquier usuario de tecnología en nuestro país. Eh, derechos que ya están reconocidos en la ley, es como cosas que, que ya tenemos y que es necesario que reconozcamos y defendamos. ¿no? Eh, esto es una publicación, eh, eso es una página web, pero también es una publicación, lo hicimos a modo de libro de actividades para niños, como el que nos daban en el colegio cuando nos íbamos de, en verano, para, o sea, está lleno de, de juegos, etc. Y es una publicación gratuita, eh, hicimos un video, también, en donde venía una suerte de Moisés, que le entregaba a estos dos millennials eh, sus 10 derechos digitales. Esto, y también, eh, y, y el, el, el libro se puede bajar de internet, ahora les, pongo, les doy la dirección. Entonces yo quería compartir con ustedes en el contexto de Educarred, no les quiero hacer los 10 derechos digitales, les quería compartir con ustedes dos. Eh, que me parecen particularmente poderosos para la actividad educativa y que tienen mucho que ver eh, con lo que venimos conversando y con lo que trata este programa. ¿no? El primero es el derecho de acceso a la cultura y al conocimiento, que aunque ustedes no lo crean, es el derecho base para tantas cosas en nuestro país, eh, los derechos de autor no existirían si es que la Constitución no hablara de acceso a la cultura y al conocimiento. Eh, no existirían, no sé, las bibliotecas. Eh, efectivamente, por ejemplo, el hecho de que existan las bibliotecas no es un, un programa de, de responsabilidad social de, de ninguna universidad o de ninguna municipalidad. Es un derecho. Aunque no lo crean, la ley de derechos de autor reconoce como una excepción a a la regla general, que es que si tú tienes un libro o una película no lo puedes prestar a nadie, reconoce que como excepción lo puedes prestar en el contexto de una biblioteca. Porque reconoce que si nadie pudiese acceder a la cultura y al conocimiento no habría más cultura ni conocimiento. ¿no? Eh, y afortunadamente esto es, es algo que que en años recientes se ha revisitado eh, la idea de biblioteca, la, la idea de, de, de acceso a la cultura y al conocimiento a través de, de repositorios. Y hoy en día nuestra ley no solamente permite que las bibliotecas presten libros, sino también permite que presten películas, que presten obras audiovisuales, probablemente material eh, esto, digital. Eh, otra, de, otra forma de ejercer nuestro derecho de acceso a la cultura y al conocimiento son las obras en dominio público. La, las obras en dominio público son eh, estas obras hechas eh, cuyos autores... Eh, han muerto hace más de 70 años, lo que significa que cualquiera puede usarlas para lo que sea. Puedes traducirlas, puedes convertirlas en una obra de teatro, puedes convertirlas en un cuento. La única condición es que respetes que la obra original venía de fulano de tal. ¿no? Esa es la razón por la cual, por ejemplo, si uno entra a Amazon y uno tiene un Kindle o una tablet, puedes bajarte las tradiciones peruanas gratis. Amazon se ha tomado el trabajo de subir las tradiciones peruanas de Ricardo Palma gratis eh, para para que cualquiera las pueda bajar, y, y, y, y disfrutar del dominio público tiene un, valor, tiene un doble valor. Número uno es cultura y entretenimiento gratuito y legal, y al mismo tiempo nos ayuda a como ma mantener la memoria común de nuestra, nuestra cultura, ¿no? Otro derecho que se ejerce mucho en los espacios educativos es el derecho a la fotocopia, que también suena disruptivo, pero es un derecho que tenemos. Tenemos derecho a estudiar con fotocopias, todos lo hemos hecho, y la ley nos reconoce ese derecho. Tenemos derecho a fotocopiar breves extractos de obras ya divulgadas eh, para fines educativos. Y, y, es, eh, es, eh, y, es, y este derecho no solamente implique, implica fotocopiarlo, sino quizás probablemente también tener una copia local de esto en tu, en tu computadora. ¿no? Entonces ese es el primer derecho que quería compartir con ustedes, el de acceso a la cultura y al conocimiento. Y el otro es el derecho a compartir, que es un derecho que suena como muy filosófico, pero tiene muchos aterrizajes bien, eh, bien concretos. Eh, que es el derecho a compartir lo que haces. Eh, como educadores, como, como personas que, que trabajan en el mundo académico constantemente, probablemente quienes nos ven generan eh, guías educativas, generan eh, pre bases de datos de preguntas, generan actividades, etcétera. Y a menudo los incentivos que tienen para generarlos son simplemente a, a lo lograr que sus alumnos aprendan más, eh, que cierto concepto quede grabado, etcétera. Y Existe en Internet esta práctica de subir estas cosas a Internet para que otras personas las puedan bajar. Y eso es un derecho que tenemos. Nosotros como creadores de algo tenemos el derecho de definir cómo queremos que ese algo que hemos creado se, se, se comparta y se expanda por el mundo. Y existen estas cosas que se llaman las licencias Creative Commons que lo, nos permiten eh, darle un aviso al mundo diciéndole tú con esto eh, que yo acabo de escribir puedes hacer lo que quieras eh, o Puedes hacer lo que quieras, menos venderlo. Por ejemplo, todas las publicaciones que hacemos en Hiperderecho están licenciadas de tal manera que cualquiera no solamente las puede copiar, no solamente las puede distribuir, sino que si quieren pueden imprimirlas y venderlas a un millón de dólares y no tienen que pagarnos nada a nosotros. No nos interesa esto. Eh... Y yo creo que ese es un derecho que tenemos, y un derecho facilitado por la tecnología. Piensen en cómo era la vida de los profesores hace 50 años, 60 años, tenían que acceder de forma muy complicada a esos materiales educativos. Y hoy en día existe una vasta eh, eh, cantidad de materiales educativos disponibles y, al, y repositorios a los cuales ellos también pueden contribuir. ¿no? Y esto es algo que en internet se ejerce, no solamente lo ejercen quienes crean cosas como materiales educativos, sino lo ejercen probablemente también los alumnos de los educadores que nos ven. No sé si ustedes saben qué es esto, esto es Minecraft, es un videojuego eh, que hoy en día es de, es de Microsoft, pero es un videojuego un poco raro, eh, que toda la estética es así, es como de 8 bits, pero lo curioso que tiene Minecraft es que hay tanta gente jugándola, como, y hay una gran cantidad de gente también creando mapas y, y modificaciones al juego, es decir, al, hay, hay una gran comunidad de personas que crean nuevos niveles y nuevos mundos para este videojuego, y su vacilón es compartirlos para que otros chicos, otros usuarios, de, otros chicos o chicas, otros usuarios del videojuego también lo usen. ¿no? Eh, esto que hoy la tecnología ha hecho tan natural, que es el compartir, es algo a lo que tenemos derecho, es algo que la ley reconoce eh, y es algo que la ley no, no podría nunca impedirnos. ¿no? Eh, el tercer, el tercer derecho que les quería comentar es el derecho al uso experimental y recreativo de la tecnología, que suena largo eh, y que no lo van a encontrar nunca como tal en una ley, pero que está reconocido en una serie de pequeñas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos derecho a desarmar un aparato para ver cómo funciona, para aprender. De la misma manera que tenemos derecho a eh, desarmar un, una pieza de software para entender cómo funciona. Eso es una excepción a los derechos de autor. Eh, que está reconocida en la ley esto. En otros países, por ejemplo, ese derecho no existe. En Perú lo tenemos en la ley, afortunadamente, y es un derecho que se ejerce mucho en el ámbito educativo. ¿no? Eh, de la misma manera, en términos de uso recreativo, tenemos derecho a comprarnos un dron y, y, y manejarlo para vacilarnos, para hacer un video, etc. Durante mucho tiempo, esta idea de la tecnología como algo recreativo no ha estado muy, muy bien reconocida en las leyes. ¿no? Eh, hace, eh, a inicios de este año, por ejemplo, tuvimos un, un caso en el que, a fines del año pasado, en el que una municipalidad en Perú prohibió jugar Pokémon Go porque había mucha gente, llegaba mucha gente a la plaza, ¿no? Entonces nosotros eh, le mandamos una carta a la municipalidad, fuimos a la Defensoría del Pueblo a convencerlos de que esta ordenanza lo que hacía era afectaba la, la libertad de tránsito de las personas, su libertad de entretenimiento, su derecho al uso del tiempo libre, etc. ¿Cómo van a prohibir jugar un videojuego? Esto Y bueno, afortunadamente la, la ordenanza fue derogada, ¿no? Entonces, si ustedes quieren conocer un poco más de los 10 derechos digitales, los invito a que visiten la página web, hiperderecho.org/10D. He traído unos cuantos libritos de actividades que están por ahí. Eh, pero nada, encantado de, de responder las preguntas y muchísimas gracias.